Gran cantidad de participantes, competencia de ciclismo fue un éxito gracias a la participación de jóvenes del Distrito de Atile y de lugares de la región. La competencia de ciclismo en el Distrito de Atile no solamente atrae la participación de jóvenes y atileños, sino también de la provincia de la Comercio, quienes cada año participan por los premios que otorga la Municipalidad Distrital de Atile, que promueve esta disciplina deportiva. El circuito por el cual se desarrolló esta competencia fue para damas cuquipata quebra onda, para varones putucuzi quebra onda. Una competencia fuerte pero muy divertida para las personas aficionadas a este deporte, que cada año se realiza con éxito y tiene el objetivo de seguir incentivando a que los jóvenes lo practiquen con mayor frecuencia. Categoría 18 más, ahí está, final lugar, recibí a la vista, la vista, la vista, con el número 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, el número 14, categoría 18 más, señoras y señores, pasó. El número 9, 9, 9, 9, pasó. Sí, Maitá, categoría 18. Con la casaquilla, número 15, 15, 15, 15, 15. 15 Pasó. Ciclista, la vista, la vista, la vista, la vista, la vista. El número 16. Pasó el número 16. Metro. Ciclista, número 7. 7, 7, 7. Categoría 13, 14, 17.